Bueno, pues vamos a iniciarnos con Hotsuite. En primer lugar vamos a ir a la página que responde a hotsuite.com y aquí nos vamos a, a loguear con un usuario y una contraseña. Podemos hacerlo a través de Twitter, a través de Facebook o Google o crear un nuevo usuario con un correo electrónico y una contraseña. Iniciamos sesión y llegamos a lo que sería el dashboard. El, el escritorio, y eh, bueno, aquí tenemos las diferentes opciones. Hoy vamos a conocer lo que es la, la interfaz de, de gestión de las redes con Hotsuite. En primer lugar, tenemos, bueno, como he dicho aquí a la izquierda, las diferentes opciones, pero la, lo más sencillo es comenzar por la barra superior. La barra superior, que como vemos, se despliega al pasar el cursor por encima, eh, tiene. Dos partes. Esta izquierda que se compone de las diferentes redes sociales que tienes incluidas en tu Hotsuite. Eh, Hotsuite, en su versión gratuita, te permite utilizar Twitter, LinkedIn, Facebook, eh, Foursquare y WordPress, si no recuerdo mal. Y en su versión pro tienes más de 50 opciones. En este caso sería eh, clicando en Añadir Red Social. Estas son las opciones que tenemos, eh, añadiríamos usuario y contraseña y automáticamente tendríamos acceso a nuestra red en eh, HotSuite y podríamos publicar en ella desde aquí. Por otro lado, eh, tenemos la parte derecha que es donde se escriben los mensajes y en esta parte es donde vamos a, a desarrollar los contenidos que queremos publicar en nuestras diferentes redes sociales. Cuando vamos a añadir eh, un enlace, por ejemplo, pues aquí ponemos eh, una dirección web 3W, www.inmersiontic.es. Normalmente las URLs para poner un link en nuestra publicación eh, hay que reducir este enlace ya que son muy amplios y eh, no quedan bien en, en nuestra publicación. Y además... Eh, el acortarlos según qué herramienta utilicemos nos puede permitir hacer un seguimiento de los clics y del funcionamiento que, que desarrollan los, los lectores eh, con, nuestro, con nuestro acceso, ¿no? con, nuestra, con nuestra URL. En este caso, eh, HotSuite trae un acortador de serie, eh, bueno, te permite diferentes... Eh, herramientas, pero bueno, vamos a usar la que viene por defecto, pincharíamos en acortar y automáticamente aparecería eh, nuestro link, nuestra URL acortada. En este caso era muy corta, no habría sido necesario, pero esto sí que nos va a permitir hacer un, un seguimiento. Por otro lado, bueno, pues podemos poner los hashtags pertinentes, etcétera Y a partir de ahí tenemos diferentes opciones. Bueno, como observamos, eh, aquí tenemos eh, diferentes iconos, el primero es para añadir una imagen o un archivo, en el segundo, y esta es una de las acciones más importantes, una de las posibilidades más importantes que tiene eh, Hotsuite, es la programación de contenidos. Esto nos permite programar los contenidos que vamos a colgar en nuestras redes sociales eh, de una forma mmm, eh, organizada, ¿no? eh, podemos programar contenidos que sabemos que vamos a colgar a lo largo de la semana y eh, poder así programar nuestras acciones de social media en, en, en nuestras publicaciones en, en redes sociales. Pinchamos en programar, nos sale un calendario, seleccionamos el día y el mes, eh, seleccionamos eh, la hora en la que queremos eh, que se publique, cuidado que en la versión eh, web eh, solo hay 12 horas, no hay 24, con lo cual tenemos que jugar con el eh, AM y PM para la mañana y para la tarde. Ojo que muchas veces queremos colgarlo a las 2 de la tarde y eh, le damos a AM y es PM, es, es por la tarde. Eh, en este momento pincharíamos programar y se colgaría eh, en la fecha que le hayamos indicado. Por otro lado podemos añadir nuestra ubicación, esto tenemos que tener en cuenta... Eh, que es la versión eh, móvil que existe tanto para eh, iOS como para Android eh, como para Windows Phone eh, la ubicación puede ser interesante ya que nos, nos, nos ubica quizá en, en el espacio donde se está desarrollando un evento, etcétera, pero en este caso eh, si estamos programando, tened en cuenta que a lo mejor lo estáis programando desde la oficina o bueno, eh, pensar si es el, el proceso adecuado, incluir la ubicación y por otro lado tenéis opciones de segmentación que ahora no vamos a profundizar en ello o de privacidad eh, también hay una opción de programaciones automáticas pero no para iniciarnos esto sería lo, lo básico eh, ahora mismo están seleccionadas, por defecto en las redes sociales que hayamos añadido van a estar así eh, no, no van a incluirse si le damos a enviar ahora eh, nos dice que por favor seleccionemos las redes sociales donde queremos enviarlo. En este caso, pues bueno, clicamos encima y aquí nos aparece el número de redes en, que, en las que se va a publicar. Y una parte importante es que aquí en la parte inferior va apareciendo el número de caracteres que aún tenemos posibilidad de rellenar en nuestro mensaje. Y aquí sí que quiero hacer un inciso y es que hay que tener en cuenta que el lenguaje y la forma de, de comunicar en las diferentes redes sociales no es la misma, no es la misma en Twitter con sus 140 caracteres, un lenguaje más directo, como en Facebook, que podemos eh, llegar hasta los 2000 caracteres, eh, LinkedIn con 700, etc. Cada una además eh, tiene que tener un perfil eh, objetivo, tiene que tener una, un, eh, un target diferente, y tenemos que adaptar nuestro lenguaje a ese, a ese target. Para continuar, eh, la gestión de las redes, para hacer seguimiento, para ver cuál está siendo la, la, el funcionamiento, se divide en eh, estas pestañas. ¿vale? Estas pestañas en mi caso las he creado yo, pero eh, por defecto no vendrá ninguna, y simplemente hay que clicar en más para añadir una pestaña. Le ponemos un nombre, por ejemplo, Twitter, y ya nos aparece. Automáticamente nos aparecen las diferentes columnas que podemos añadir. Eh, para añadir columnas, si no, podríamos clicar en este botón superior. Eh, en esta columna, lo primero que tenemos que seleccionar es la red social de la que queremos generar una columna de contenidos. Si clicamos en Twitter nos da la opción de eh, crear una columna con los resultados de inicio, de, de lo que sería nuestra, eh, como el muro, por así decirlo, en comparación con Facebook, las menciones, retweets, etcétera, diferentes opciones. Pero sí que en Twitter tenemos una opción eh, vinculada a HotSuite muy interesante que es la de monitorizar contenidos, por ejemplo, búsquedas. Podemos hacer una búsqueda de un, un hashtag, y eh, tener, eh, por ejemplo, bueno, pues el hashtag eh, tic, le damos, ¿vale? Y automáticamente nos crea esta columna que los resultados que salen son los tweets que eh, responden al hashtag tic. Podemos hacer eh, de esta misma forma eh, búsquedas de contenidos, o sea, de, de palabras eh, normales, podemos bueno, eh, llevar a cabo diferentes eh, columnas que nos van a permitir analizar cuáles están siendo los resultados en nuestras redes sociales. En este caso yo os pongo un ejemplo, en, en mi Twitter personal eh, tengo bueno, lo que sería la, la parte de inicio, los tweets que tengo programados, los tweets eh, que he señalado como favoritos y eh, el seguimiento de la palabra, del hashtag, en este caso, eh, tic. Tengo otra pestaña, porque hay un máximo de eh, cuatro columnas, aquí con este, esta opción podéis ampliar o reducir las columnas, ¿vale? En una misma pantalla nos van a salir más de cuatro, podéis pasar a Twitter listas, en Twitter listas, pues yo las listas que he ido creando eh, en mi Twitter, desde aquí le hago seguimiento, esto es muy cómodo, por ejemplo, para eh, no tener que leer Twitter directamente desde el... el, el la parte de inicio ya que pues, bueno en, en cuanto a que tienes eh, unas decenas de, de personas a las que sigues lógicamente es una, un cúmulo de información que es adecuado segmentar, dividir, categorizar y poder leerlo por partes dependiendo del de, de contenido o de la temática que quieras leer en cada momento o el perfil de usuarios al que quieras leer en cada momento. Eh, también tengo otra pestaña que son Twitter interacciones y en este caso, bueno, pues son las menciones que me han hecho, mensajes directos que he tenido, tweets eh, que me han retuiteado y mensajes eh, directos, eh, en este caso, que yo haya emitido, ¿no? Eh, luego, bueno, pues, bueno, pues tienes eh, diferentes opciones, con Facebook eh, las opciones son mucho más limitadas, ahora mismo no lo tengo activo, eh, pero bueno, eh, te permitiría ver eh, lo que sale en tu muro, los eventos, últimas noticias, eh, mensajes, es más limitado, el LinkedIn igual, en LinkedIn te permite ver las actualizaciones, eh, tus actualizaciones, las de tus eh, contactos, y las eh, actualizaciones que tienes programadas.